Me he convertido en tu sombra Hoy te sigo, sigo donde vayas Te doy mi compañía sin reparos Y cuando me pides pares me paro Acaba de salir a tu puerta Radiante, bella y dispuesta Se nota la felicidad de tu cara Yo soy feliz, ha llegado mi amada Sabes hacerlo, me ves y me abrazas yo me dejo abrazar en silencio Y te devuelvo ese abrazo bonito Con más pasión Y con silencioso grito Silencioso grito Me he convertido en tu sombra Hoy te sigo ciego donde vayas Te doy mi compañía sin reparos y cuando me pides pare, me paro. Y aunque no me veas, aunque estoy a tu lado, creo que estoy haciéndolo bien, que no estoy en absoluto equivocado, y estoy seguro de que también te hago bien. Si necesitas que sea tu sombra, tu sombra lo seré, en eso no hay duda. Si necesitas que sea el aire que respiras, el aire seré, tú eres todo lo que me inspira. Ah, acabas de salir a tu puerta, radiante y bella y dispuesta, se nota la felicidad de tu cara, yo soy feliz, ha llegado mi amada. Ay, ha llegado mi amada. Ay, ha llegado mi amada. Ay, ha llegado mi amada. Ay, ha llegado mi amada. Sabes hacerlo. Me ves y me abrazas. Yo me dejo abrazar en silencio Y te devuelvo ese abrazo bonito Con más pasión Y con silencioso grito Me he convertido en tu sombra Hoy te sigo ciego donde vayas Te doy mi compañía sin reparo Y cuando me pides paré, me paro y cuando me pides paré, me paró.